La buena noticia de hoy, un influencer reconocido de Estados Unidos logró pagar la operación de al menos mil personas para que pudieran volver a recuperar la vista. El gesto de inmediato acaparó atención en las redes sociales, donde lo han visto con muy buen pie. El video de lo ocurrido dura alrededor de ocho minutos y fue publicado en la cuenta de YouTube de este influencer donde se ven historias realmente hermosas como la de un joven de nombre charlie cuya visión se había deteriorado hasta tal punto en el que le resultaba difícil trabajar como cajero al momento en que le quitaron las vendas leyó una tabla optométrica con el mensaje que decía acabas de ganar 10 mil dólares se imaginan lo mismo ocurrió con otro jovencito que recibió 50 mil dólares y así muchísimas historias hermosas que se ven en este video. Definitivamente acciones como esta son las que necesitamos más a menudo para que podamos tener un mundo mejor.